Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este último video en el cual vamos a hacer referencia eh, y charlar un poquito acerca del trabajo final de este tercer módulo. Eh, y en relación a esto, lo que tengo para decirles es que, eh, como bien saben, tienen que elaborar una propuesta eh, pedagógica, didáctica, en la cual... Eh, se aborde algún contenido de los estudiados en, en estas cuatro clases. Eh, y lo que les puedo decir es que piensen ustedes eh, qué parte del contenido pueden elegir de más allá de, de que elijan un contenido en particular, ya sea eh, si van a elegir materiales, espacio, tiempo, o forma eh, más allá de eso de elegir uno de de esos, elijan, o fíjense, de, de si quieren profundizar en alguna parte del contenido, ¿sí? por ejemplo, en, en el estudio o en la enseñanza de alguna clasificación pertinente o alguna clasificación en particular, que ustedes consideren o sientan que no están conformes, quizás en cómo lo dan o quizás encuentren eh, en esa... ...en esa práctica única que hacen o que han desarrollado alguna vez... ...que tienen errores, que sienten que no les conforma... ...entonces eh, cuando ustedes detectan un problema, algo que quieran cambiar... ...pero realmente, no que sientan conscientemente que lo quieren modificar... Eh, ...ese sería como un buen puntapié para tomar o para elegir un contenido... ...o una parte del contenido como estamos hablando... Eh, ...y a partir de ahí sí que entonces planifiquen, ¿sí? este, piensen, desarrollen con todo lo que hemos visto y estudiado este, a lo largo de este, de este bloque, de este tercer bloque, piensen qué herramientas, qué, qué materiales o qué eh, disposición áulica o qué propuesta van a hacerles a, a los estudiantes en el aula, a fin de poder profundizar la enseñanza ¿no? y el aprendizaje de, de este contenido. Eh, no mucho más que eso, digamos, es algo que uno eh, debe pensar y reflexionar siempre cuando asumimos el compromiso y el rol este, que nos toca como docentes al frente de una clase. ¿no? Tenemos esa responsabilidad política, este, la cual este, me parece que poder transitarla, digamos, con con un gran nivel de, de, de compromiso ¿no? y de, de trabajo, nos va a ser, obviamente, cada vez mejores docentes. Así que espero que, que, que puedan desarrollar una actividad este, eh, acorde a, a todo lo que han aprendido en este bloque y que, obviamente, como les dije siempre, espero que, que puedan disfrutarlo, que, que les sirva este, y que, que lo aprovechen. Así que yo les agradezco por todo este, y los dejo. Bueno, que tengan muchos éxitos.